¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Jolly. Bienvenido a mi canal. El canal se llama La Jolly Channel. ¡Bienvenidos! Hoy vamos a hablar sobre las palabras que no se pronuncia dentro de estas palabras la letra H. ¡Vamos chicos y chicas! ¡Empezamos! Primera palabra. ¿Cómo se dice la fantasma en inglés? Sí. Ghost. Ghost. La H no se pronuncia. Es ghost. Por ejemplo, I saw a ghost. O I don't want to see a ghost. Palabra número 2. Honest. Honesto. Entonces, lo mismo. Acá H no se pronuncia. You are an honest person. ¿Y por qué tenemos en? Porque la siguiente palabra empieza con H. Pero no se pronuncia ese H. O es vocal. Suena vocal. Se escribe con H, pero suena vocal. Entonces tenemos an honest. You are an honest person. O I love honest people. Siempre. Palabra número 3. Our Esta palabra, hour, significa la hora. Y no es distinta de hour nuestro Entonces es exactamente igual. Hour and hour. Palabra número 4. Mechanic. Mechanic es mecánico. Es un trabajo, podríamos decir. My car is broken. I have to go to a mechanic. My father is a mechanic. Tal vez. Maybe. Palabra número 5. Rhythm. Acá tenemos R. Luego tenemos H, que no se pronuncia. Luego tenemos E y tenemos D y M. Rhythm. Significa el ritmo. I like the rhythm of this song. Do you think reggaeton music has a good rhythm for dancing? Let me know. Seis. Scheme. Significa sistema o esquema. Por ejemplo, sistema de pensión es Pension Scheme. Do you have a good pension scheme? Do you care about your pension scheme? Palabra número 7 School Es una palabra muy fácil Significa escuela Se dice school Palabra número 8 What Significa qué O cuál Por ejemplo What is your favorite drink? O oh, What do you like to eat in the evening? Palabra número 9 When lo mismo, no se pronuncia H. When do you want to see me? Palabra número 10. Where significa dónde? Por ejemplo, Where would you like to go for your next holiday? 11 Weather. Esa palabra no es weather, que significa el clima. Es weather. Eh, significa if. O ya sea. Significa if, pero en una forma más Formal. Palabra número 12. While. Significa mientras. My cell phone rang while I was texting. Hello. Hello, Jane. I was writing to you. Yes, yes. See you later. Bye. Kisses. Palabra número 13. White. White significa blanco. Which color do you prefer? Black or white? Palabra número 14. white significa ¿por qué? Why am I checking my social media all the time? Why are you so angry? Es todo por hoy. Gracias por ver este video. Si te gustó, dame un like, comparte con tus amigos que quieren aprender la pronunciación. Tantos de ustedes me escriben que quieren más pronunciación. Si tú vives en Santiago de Chile y te gustaría tener clases grupales conmigo, escríbeme. Mis redes sociales están por acá. ¡Hasta la próxima! Chao, chao. Palabra nueve. Do you know that reggaeton has... No. What? No. No. The po mechanic is not my boyfriend. No, no, no. It was while I was walking. Have you seen the ghost? Was it what? Really? Seguramente te gustaría a veces estar solo. Bueno, esta palabra es para ti significa una isla. No se dice island, es island. Island.